El mal no elige a quién hacer feliz Yo no le dije que me eligiera a mí Cayó por kilos y yo lo dejé ahí Fue su decisión que se volviera así Ay yo no lo hago, todos dicen lo mismo Está bien, sí, pero solo un poquito El más sano es el más mal parido Y anda diciendo que son sus amigos Por acá no miras, soplo con fines Y tengo un baño de culpas pa que respiren Por acá no mires, me gastó miles Desde la U les toca que me consiguen Y, y el co' de mi hija puntual y está pago A nadie le debo, a nadie obligado La puta lo cambió por un pase morado No fue culpa mía que le lo así Yo lo traje en mis bolsillos, Jesús lo dejó seguir Sin corte, con porte, sin pasaporte y bien estudiado que se comporte, ya sabe elegir, ya sabe cómo es La culpa no es de nadie, nadie lo mandó a usted Sin corte, comporte, sin pasaporte Y bien estudiado que se comporte, ya sabe elegir, ya sabe cómo es La culpa no es de nadie, nadie lo mandó a usted, no fue Yo lo traje en mis bolsillos, Jesús.